Siendo afectado con este humo del de veterano Duquesa. De si me la coloca, señor director, para poderle dar eh, lectura, la imagen número dos, no sé si la, si la tiene ahí con usted, señor director, si no me dice para reenviársela. Si, es un comunicado que, que dice: déjame leérsela, lo tengo aquí. Si, este asunto es de, de, del WhatsApp y esto, usted no se imagina lo que uno tiene que hacer. Eh, Dice aquí la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax, ahí está, gracias señor director, dice ahí eh, algunos puntos que deben de, de evitar, por ejemplo, la exposición en ambientes abiertos, en la medida de lo posible, eh, mantener las puertas y ventanas del hogar cerradas. Eh, también eh, si entra el humo, es muy importante eh, en la habitación, Colocar paños húmedos en la parte inferior de las puertas. Evitar el uso de tabaco, derivado y de velas aromáticas. Evite sustancias o factores eh, irritantes de la vía aérea, alcanfor, vapores, dementor y humificadores. Mantener eh, la hidratación con abundante líquido. Eh, uso de mascarilla o pañuelo húmedo en el rostro, lavado frecuente de las manos y áreas expuestas y emplea ventilador es decir abanico limpie con un paño húmedo las aspas eh, de usar aire acondicionado mantener limpio los filtros es importante que el identificado su medicación como, como han sido recomendadas por su médico todo paciente que presente esa exacerbación de los síntomas debe comunicarse con su médico. Y por último, al momento de ingerir, de higienizar, perdón, al momento de higienizar el lugar, es preferible agua, para estar en seco. Esto lo hace la recomendación de la Sociedad Dominicana de Neumología y de Cirugía de Torres. Mira, que, Roberto, como bien indicas, el vertedero Ducres ha sido históricamente. Un problema. Es bueno que la gente sepa que esos terrenos eh, fueron donados en el gobierno, en uno de los gobiernos de Joaquín Balaguer, precisamente con la intención de que fuera eh, un depósito de basura. Estamos hablando de hace treinta eh, y pico de años. Entonces, ¿qué sucede? Las condiciones topográficas, es decir, cómo estaba el suelo en ese momento, son condiciones diferentes, totalmente diferentes a cómo está el suelo. Estamos hablando que en el Gran Santo Domingo hay unos 3.com millones de habitantes, promedio. De esa cantidad de habitantes se produce diariamente 4.200 toneladas de basura. Estamos hablando de uno de los 10 vertederos más peligrosos y nocivos de todo el mundo. O sea, estamos compitiendo con países como China, países como la India. ¿Qué es lo sorprendente de esto? Que no solamente el vertedero Duques, estamos hablando que en Constanza este pasado eh, domingo y ayer también hubo un incendio. Estamos hablando que en Juan Dolio también hubo un incendio. En el caso específico del vertedero que estaba administrado... Eh, por la empresa al hasta el 2017 que pasó pues como problema del gobierno central para hacer un plan plan que no ha dado ninguna salida entonces qué es lo que sucede es muy preocupante es un tema que merece ser investigado estamos en sequía estamos en verano y ya tenemos bastantes problemas en este país ahí es que radica también la falta de educación consciente sobre el reciclaje porque independientemente fuese provocado o no fuese provocado la, la basura es energía, la basura es energía y según hay altas temperaturas pues puede ser que de manera natural se produce, también se dice que fueron manos criminales, ¿por qué? sencillamente porque la basura representa un gran negocio, por eso esos países industrializados como el caso de Estados Unidos le dan tanta importancia a lo que es el reciclaje, es un problema que aunque simplemente se esté viendo eh, un aje en el Gran Santo Domingo nos afecta a todos. Y nos llama a la acción de la importancia que representa el hecho del reciclaje. Sí, así es, así es. Mira, eh, sí. sin lugar a dudas, los, eh, como se dice eh, en el argot popular, los pagineros, los dueños de páginas y también de algunas redes sociales, que son camarógrafos eh, y otros periodistas, han hecho su agosto con el tema de, de las redadas. Y me dirán, ¿cómo así que han hecho su agosto con el tema de las redadas? Sí. Porque sus redes se han visto totalmente disparadas eh, con gran cantidad de, de usuarios que lo siguen por el tema de la transmisión en vivo de las redadas eh, que se están haciendo eh, en, en los diferentes eh, pueblos de República Dominicana, donde vemos la lucha del, de, de, del gato y el ratón, la policía detrás de esos Tenemos ahí la imagen número 3, señor director. Y bueno, en el día de ayer, que estuvo lloviendo aquí en la, en la provincia de Duarte, eh, no se hizo redada, pero está este archivo. Ahí vemos eh, la policía, como anda en las calles, eh, llamando a la atención, chequeando que las personas a que andan transitando sean de las personas autorizadas, como eh, médicos, eh, periodistas o algún tipo de, de, de personal eh, necesario para poder transitar eh, en las calles eh, de después de las 5 de la tarde eh, mientras mucha gente le está transmitiendo en vivo, no le veo sentido creo que eso no debería de ser yo no estoy de acuerdo con que se transmitan la, las reladas en vivo si sí estoy de acuerdo que los periodistas anden detrás de la policía por cualquier altercado que se presente pues eh, es una noticia además sirve de, de, de prueba y la misma policía eh, Trata de actuar de una forma más correcta y los mismos ciudadanos. Pero eso está transmitiendo entero e incluso eh, la policía no le conviene, porque si, si yo soy un delincuente, por decirlo así, o yo quiero salir a las calles, pues yo chequeo las redes sociales y digo, ah, bueno, está en el sector San Martín, si yo no pertenezco a ese sector, yo puedo salir, hacer lo que yo quiera. Entonces, es una forma como de, de, de avisarle a, a esos desaprensivos que están violando el toque de queda, a salir a las calles. Creo que debe ser un poquito más controlado esas transmisiones que se están haciendo eh, de las diferentes redes sociales. No digo que la, que la que la quiten o que le prohíban a esos periodistas o camarógrafos hacerlo, no. Sino que sean más controlados y que no transmite todo, porque esto puede hacer un contraste y la gente está previamente avisada con el tema de las redadas. Eh, bueno, mira, quiero compartir una noticia eh, que ajá. se había no, privado. Eh, hoy, a las 10 de la mañana, eh, la Junta Central Electoral convocó a una reunión con los partidos, 27 partidos aproximadamente, para hablar sobre las elecciones que están a dos meses, este próximo 5 de julio, para hablar de los protocolos, de cómo se llevaría acabo y todo eso y una de las propuestas que está sobre la tablilla sobre la mesa según explicó eh, Manuel Crespo quien es delegado de la Fuerza del Pueblo es que obviamente respetando el distanciamiento social para estos fines se propone celebrar la votación en dos tandas de seis horas una. En la primera tanda las mujeres votarían a partir de las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, las mujeres que representan el 51% de los electores y la segunda tanda de 1 de la tarde a 7 de la noche, que corresponde pues obviamente a los hombres quienes constituyen el 49% de los electores. Son propuestas, no hay nada definido, pero esto es lo que está sonando como propuesta número uno ante la reunión celebrada a las 10 de la mañana de la mañana de hoy. Bueno, eh, tema delicado este de, de, de las elecciones, pero yo te voy a decir la verdad. Bueno, ayer en la entrevista que le hicimos al senador américa Romero, le hicimos la pregunta que, que pensaba él de las elecciones, de que vayan, que se hagan, que se salga de eso. Y yo creo que sí, porque ya la gente está tirada a la calle y realmente tomando la medida eh, necesaria, lo que hay que buscar un protocolo donde la gente no se, aglomore, no se aglomere en, en los colegios electorales y puedan eh, votar de forma segura, con su mascarilla, guante y con cierto distanciamiento. Porque eh, creo que se puede hacer. Yo estoy de acuerdo que se llevan a cabo porque no se puede posponer más las elecciones eh, oh. presidenciales y, y, y congresionales. Pues esto... ¿No sería constitucional el hecho de que se prolongara?